Luego de una larga espera de que se corrija la conversión en corral de nuestro recinto universitario con la colocación de un muro y una verja frente a la puerta principal de manera unilateral y discriminatoria, en fecha del 21 de febrero, en nuestra organización envió una carta a la presidenta de la sala capitular con copia al alcalde, al gobernador y al director del recinto. En la misma, establecíamos que la colocación de una barrera que impide el paso a la salida del tránsito en el recinto es una violación a nuestro derecho de la libertad de tránsito y la seguridad personal de los estudiantes y por demás una provocación inaceptable hacia los estudiantado. Como es evidente, la colocación de este muro impide la comunicación norte-sur y promueve el creciente ...o la de inseguridad que ya ha penetrado al interior del recinto de nuestros estudiantes... ...y principalmente a los del sexto femenino. En tal sentido, estamos dando un plazo de tres semanas... ...para que sea abierto un paso peatonal frente a la puerta principal del recinto... ...y se coloque un semáforo con un sistema de señalización de zona universitaria y reductores. Entre otras premisas, la seguridad de nuestros estudiantes con alguna deficiencia física en lo que viven en el entorno y los profesores y empleados en sentido general. Responsabilizamos al alcalde y demás autoridades de la consecuencia que pudieran ocasionar la desacertada medida en contra de la familia universitaria. También hacemos un llamado a la sala capitular para que corrija la situación de igual manera que se hizo en la avenida Libertad. Así evitaríamos unos males mayores.